El presidente Joe Biden dijo que para este 4 de julio Estados Unidos no solo celebraría su independencia como nación, sino que comenzaría a marcar su independencia del COVID-19. El mandatario ordenó a los estados a facilitar la vacunación de todos los adultos para el 1 de mayo. El anuncio de Biden se da tras promulgar su plan de rescate de 1.9 billones de dólares. A pesar de una exitosa campaña de vacunación, Chile impone nuevas restricciones para frenar los nuevos brotes de COVID-19. Entre ellas habrá cuarentena para los viajeros de Brasil, el país más afectado de América Latina que por segundo día consecutivo sobrepasó los 2.000 muertos, la cifra más alta desde que se tiene registro. Ya es una realidad. El presidente demócrata Joe Biden convirtió en ley el plan de rescate para paliar la crisis económica dejada por la pandemia. 1,9 billones de dólares en ayudas y estímulos. Era una de las puntas de lanza de la campaña de Biden durante las elecciones. Una promesa cumplida menos de dos meses después de su llegada a la Casa Blanca. La ley incluye pagos directos de 1.400 dólares a los estadounidenses que ingresen menos de 75.000 dólares anuales, una suma mayor a la de los planes anteriores firmados por Trump. También dará ayudas semanales de 300 dólares a las personas sin empleo hasta el fin del verano y otorgará ayudas millonarias a gobiernos locales, además de prever partidas para reabrir las escuelas, impulsar el plan de vacunación y aumentar las pruebas de COVID-19. Además, Biden cumplió otra promesa. Dije que quería inyectar 100 millones de dosis durante mis primeros 100 días de gobierno. Esta noche puedo decir que no solo alcanzaremos ese objetivo, sino que lo superaremos, porque estamos en camino de lograr las 100 millones de dosis en mis primeros 60 días. Esta noche anuncio que dirijo todos los estados y territorios para que todos los adultos mayores de 18 años sean elegibles para vacunarse el primero de mayo. El objetivo del demócrata que se apunta a otra victoria durante sus primeros meses en la Casa Blanca es que los estadounidenses puedan celebrar el 4 de julio, Día de la Independencia, con una cierta normalidad. En sus propias palabras, que Estados Unidos se independice del virus. Brasil tiene el 3% de la población mundial y el 10% de los muertos por COVID-19 en todo el planeta. En este contexto, Chile impuso cuarentena para los viajeros provenientes del gigante latinoamericano. La medida hace parte de un nuevo paquete de restricciones para frenar los posibles nuevos brotes del virus. A pesar de una exitosa campaña de vacunación en comparación al resto de Latinoamérica, Chile pide a su población no bajar la guardia sigan protegiéndose. Es el mensaje de las autoridades chilenas que advierten que a pesar de que alrededor del 25% de la población ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna, los ciudadanos no deben bajar la guardia todavía en la lucha contra el coronavirus. Hay que ser muy prudentes, hay que tener mucho cuidado de no caer en el exitismo. El gobierno ha cometido errores en el pasado, de compararse con otros. Argentina le daba lecciones hace un par de meses atrás de que ellos tenían el mejor sistema sanitario... ...y la mejor cuarentena y hoy día tiene una mortalidad desatada. Que Chile no cometa hoy el error... porque Para ayudar a detener un mayor aumento de nuevos casos, Chile ha introducido medidas de cuarentena... ...para todos los viajeros procedentes de Brasil, el país más afectado por la pandemia en América Latina. A partir de hoy día, a las 5 de la mañana... Todos los viajeros que llegaron, que llegan desde Brasil o que han estado en Brasil los últimos 14 días deben irse a una residencia sanitaria, tanto chilenos como extranjeros. En la residencia sanitaria se les tomará una PCR y aquellas personas que salen negativo pueden continuar su eh, cuarentena en el aislamiento donde está decidido por las personas. Las personas que salen positivas... En esta PCR deben continuar su aislamiento en la residencia sanitaria. Esto se produce cuando las salas de la UCI con pacientes de coronavirus informaron de un promedio de ocupación del 93,5% y algunas regiones informaron de hasta un 18% más de casos de COVID en los últimos días. Hasta el jueves, Chile ha registrado más de 860 mil casos de COVID y más de 21 mil muertos. Cientos de familias argentinas lo perdieron todo, ropa, recuerdos, comida, elementos de trabajo, todo se lo llevó el fuego. La amenaza se veía lejana, pero los focos de incendio empezaron a multiplicarse y rápidamente consumieron cientos de casas en la provincia de Chubut. En la llamada Comarca Andina, que reúne a las provincias de Río Negro y Chubut, los focos siguen activos. En el último reporte de incendios del Ministerio de Ambiente de Argentina, otras provincias también son víctimas de las llamas. Muchos focos lograron ser controlados el miércoles gracias a las lluvias, pero el jueves el viento volvió a soplar y las llamas que resurgieron arrasaron con la poca vegetación que había sobrevivido. Según el diario Clarín, los presuntos autores de los siete focos de incendio en la comarca andina son tres personas que integran agrupaciones militares mapuches radicalizadas. El ministro de Ambiente presentó una denuncia penal, ya que asegura se trata de una situación que fue planificada. Está llegando un cuerpo de peritos de la Policía Federal de Argentina, solicitado por la justicia para que haga un relevamiento y pueda detectar material combustible, lo que daría cuenta de la intencionalidad de los focos ígneos. Las previsiones para este viernes apuntan a condiciones meteorológicas favorables, sin embargo, se espera un aumento de las temperaturas el fin de semana.